Hola amigos de Hitbook, yo soy Fito Recientemente terminó una de las series Que dejaron un huequito en nuestro corazón Esta serie dio luz por primera vez En abril del 2010 Así que hoy te traigo nuestro top De personajes más chéveres de Hora de aventura Llama a tus amigos Vamos a tierras muy lejanas En décimo lugar tenemos a Finn y Jake No es porque tengan poca relevancia Sino porque son los protagonistas principales y siempre se han ganado un lugar en nuestro corazón en noveno puesto tenemos a arcoiris, la pusimos ahí porque tiene palancas, porque es la esposa de Jay y porque tiene un rasgo particular el doblaje que escuchamos aquí es coreano y se dice que en esa parte ella habla español Wow. en octavo puesto tenemos a tronquitos aunque fue muy empanagosa la relación que tenía con el señor cerdo a la vez fue muy romántico y por eso se ganó su octavo puesto en el número 7 el 7 de la suerte porque solo elegí yo tenemos a el Lynch porque es el antagonista perfecto de hecho se cree el mito de que por él surgió el mundo de O y no necesita más presentación porque obviamente es el Lynch en el número 6 6-6 lo ocupa obviamente Marceline. Porque Marceline, aparte de tener su aura misteriosa, es muy cool, tiene mucho estilo y un bajo fantástico que te ha puesto lo que quieras a que tú también lo quieres. En el siguiente puesto, el número 5, es Mentita. Mentita lo ves como un sirviente a cada momento. Aunque también lo hemos visto realizar como rituales un tanto satánicos, sobre todo con rol de canela. Pero es lo que le da su enigma y misterio para estar en el quinto lugar. En el siguiente es como un pequeño debate entre el cuarto lugar Porque no sabemos si poner a Simon el, el personaje o al rey helado Muchos van a decir que Simon es muy serio Pero su contraparte, el rey helado Es el que se gana todo con sus bromas y elocuencias en todo momento Es por eso que ocupa este lugar el rey helado Nuestra medalla de bronce, nuestro tercer lugar Va para la princesa bromosa Porque nos encanta su personalidad tan característica porque esos grumos no los tiene cualquiera. Entonces nuestra medalla de plata va para Vimo. Vimo el acompañante de Finn y Jake el que les suministra varias horas de entretenimiento porque es una consola en realidad pero no cualquier consola es una consola aventurera y muy imaginativa por eso Vimo está en segundo lugar. Felicidades. Ojalá ya tuvieron Vimo y entonces el doble de tambor. Es... Nuestro primer lugar indiscutible, Gonter. ¿Por qué Gonter? Porque es Gonter, o sea, no necesita más explicación. Un pingüino que es bien curioso, lo puedes patear, mojar. Y además tiene un super alienígena en la cabeza. Y eso es lo que hace que Gonter es en primer lugar. No sé por qué escogimos a Gonter, pero Gonter está aquí. ¡Hey! ¡Oh! ¡Gonter! ¡Te volviste reggaetonero! ¡Buang! Si te gustó este video, danos un like, suscríbete a nuestra página, déjanos en tus comentarios cuál es tu personaje favorito o, por otra parte, déjanos tu top de los personajes que deberían de cabezar esta lista. No te olvides de suscribirte a nuestras redes para más contenido como este. Yo soy Fito, les deseo buenos juegos y hasta luego.